Relajamos todo el cuerpo, nos sentamos derechos, centrados, relajamos todo el cuerpo, miramos directamente al frente. Nos enfocamos en un punto pequeño y vacío en el horizonte. No pestañamos. No movemos los ojos. Usa la mente para conectar con el pequeño punto vacío desde el centro de la cabeza. Despacio y uniformemente traemos la mirada y la visión, y la mente al interior. Cerramos los ojos con una sonrisa en la cara. La cabeza se relaja, Traemos, retraemos el mentón. Cerramos los labios y los dientes suavemente. Elevamos Pai Hui. Relajamos todo el cuerpo. Cabeza relajada. El cuello se relaja. Los brazos se relajan. El pecho y la espalda alta se relajan. Relajamos toda la columna vertebral, la médula espinal. Relajamos el abdomen y la espalda baja. Relajamos las piernas. Los pies se relajan. Todo el cuerpo se relaja. Cerramos y subimos Hui Yin. Conecta energéticamente con Pai Hui. Elevamos Pai Hui. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Expandimos la mente al exterior, sintiendo el campo de Chi. Nos fundimos en el campo de Chi. Nuestros campos de Chi se funden, se funden juntos constituyendo una completud. La mente continúa expandiéndose hacia afuera continuamente. fundiéndose con el campo de chi de todos los practicantes alrededor del mundo. Nuestras informaciones conectan. Nos fundimos en el cielo azul. Nos fundimos en el Chi universal. Nos fundimos de tal manera que giramos en sentido antihorario. Y reunimos Chi desde el vasto e infinito universo hacia el campo de Chi. Reunimos el Chi desde el campo de Chi hacia el interior. Profundamente. Observamos todo el cuerpo. Observamos el espacio interior de la cabeza. Observamos el espacio interior del pecho. Observamos el espacio interior del abdomen. Observamos el espacio interior de los brazos. Observamos el espacio interior de las piernas. Relajamos todo el cuerpo. Desde el centro del cuerpo. Expandimos hacia afuera transformándonos en chi, un cuerpo de chi todo el cuerpo se transforma en chi vacío con con tan tan Relajamos. La mente se abre. Sentimos el campo de chi. el chi es abundante, en nuestro campo de chi, nuestro campo de chi es muy eficaz, nosotros hemos creado un campo de chi, Hunyuan Yuan Ling Tong, Corazón a corazón, mind mind. mente a mente. We are in Qi. Nosotros Qi is in us. estamos en el Chi, el Chi está en nosotros. con el campo de chi. Relajamos. Vamos a sostener una bola de chi. Las manos frente al abdomen vamos a hacer abrir y cerrar sintiendo el campo de Chi nos enfocamos entre las manos la bola de Chi se abre y se hace gran, una gran bola de Chi cerrar una pequeña bola de chi. Abrir. Close. Cerrar. Open. Abrir. Close. Cerrar. Open. Abrir. Cerrar, sentimos el campo de Chi, abrimos, cerrar, el cuerpo se relaja, Abrimos y sentimos el campo de Chi. Nuestro campo de Chi es potente, el Chi es abundante. Cerrar. Relajamos el cuerpo. Abrir. Cerrar. sentimos el campo de chi cerrar. Sentimos el campo de chi. Sentimos el campo de China. Relajamos el cuerpo. Sostenemos la bola, la, bola la bola de chi Masajeamos la bola de chi Masajeamos la bola de chi Lift the chi up Elevamos, llevamos las manos, la bola de chi, por encima de la cabeza. Extendemos los brazos, vertemos el chi. relajando codos y hombros. La mente va a través del de cuerpo, a través de la cabeza, cuello, pecho, abdomen, Relajamos. Sosteniendo una bola de chi elevamos las manos hacia arriba por encima de la cabeza. La mente va a través de todo el cuerpo Sintiendo el Chi profundamente en el interior Vertemos el Chi a través de la cabeza La mente va a través de todo el cuerpo a través del de pecho, a través del abdomen, en el interior, el chi es abundante, relajamos, el chi es abundante, relajamos, Relajamos todo el cuerpo, elevamos una bola de chi por encima de la cabeza. La mente va a través de todo el cuerpo, vertemos, vertemos a través, el interior va la mente, la mente va a través, cabeza, pasamos la cara, pecho, Abdomen. El chi, el chi en el tantien inferior es abundante. Chi is abundant. El chi es abundante. Let's do vamos a hacer abrir y cerrar, otra vez, sentimos el campo de chi, cerramos, abrir, Ay, sentimos el campo de chi. El cuerpo se relaja. Ay. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Sentimos el campo de chi relajamos todo el cuerpo cae abrir cerrado relajamos sostenemos la bola de chi masajeamos la bola de chi movemos las manos en redondo masajeando la bola de chi brazos relajados relajamos todo el cuerpo Sentimos la bola de chi Sentimos el chi El chi del cuerpo y la bola de chi conectan Relajamos el cuerpo de chi elevamos el chi por encima de la cabeza extendemos y reunimos el chi desde el vasto e infinito espacio universal reunimos el chi que llega profundamente al interior. Vertemos, relajando hombros y codos, la mente va a través de la cabeza, a través del cuello, a través del pecho, a través del abdomen. Sostenemos y elevamos una bola de chi por encima de la cabeza. Vertemos el chi a través de todo el cuerpo. A través de la cabeza, pecho, abdomen, la columna vertebral, relajamos todo el cuerpo, relajamos, elevamos una gran bola de chi, por encima de la cabeza, vertemos el Chi Vertemos el chi a través de la cabeza El chi es abundante en la cabeza En el pecho, a través El chi es abundante en el pecho Abdomen el chi es abundante en el abdomen. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Elevamos, pae hui, retraemos mentón. Y todo el cuerpo se relaja. La cabeza se relaja. Reunimos chi hacia la cabeza. El chi en la cabeza es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos el chi a los ojos. El chi en los ojos es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos el chi a los oídos. El chi es abundante en los oídos. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales.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 Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia el cuello. El chi en el cuello es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia el pecho. El chi en el pecho es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi en los pulmones. El chi en los pulmones es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Funciones normales. El chi en los pulmones es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en el corazón. El chi en el corazón es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece funciones normales en las mamas también. Reunimos chi en el hígado. El chi en el hígado es abundante. La vesícula biliar y el hígado, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales. Chi bazo. El chi en el brazo, el chi en el es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales.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 Reunimos chi en ¿eh? los riñones. El chi, la sangre, es abundante en los riñones. El chi la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece en los riñones. Funciones normales. Relajamos. Reunimos chi al estómago. El chi es abundante en el estómago. El chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. El chi es potente. Todas las funciones normales. Reunimos chi en los intestinos Grueso y delgado El chi es abundante El chi y la sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones normales. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi hacia los otros órganos internos. El chi es abundante en los otros órganos internos, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, las funciones son normales. Chi hacia la espalda. El chi es abundante. El chi, la sangre fluye bien. Toda enfermedad desaparece en la columna vertebral. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia los miembros superiores, hombros, codos, muñecas, manos y dedos. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Relajamos los brazos. Uniformemente movemos los brazos, el chi es abundante, las funciones de los brazos mejoran, relajamos. Reunimos chi hacia las piernas, caderas, muslos, rodillas pantorrillas, piernas tobillos pies relajamos el chi es abundante el chi y la sangre fluyen bien toda enfermedad desaparece las funciones son normales. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Enviamos chi a todo el cuerpo. El chi de todo el cuerpo es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, toda función es normal, relajamos, todo el cuerpo se relaja, cuerpo se transforma en chi. El chi se abre y se conecta. El chi se abre y se conecta con el campo She de chi. El chi uh, se reúne profundamente en el interior. Uh, Abrir. Ay. Sentimos el campo de chi. Oh. Cerrar. el campo de chi el chi del cuerpo conecta con el campo de chi oh. Oh. todo el cuerpo, observamos profundamente el interior, el chi es abundante en el interior, desde el lo profundo del interior abrimos y el cuerpo de Chi conecta con el campo de Chi abrimos, sentimos el campo de Chi nos fundimos nuestros campos de Chi funden juntos se fusionan, relajamos oh. sostenemos la bola de chi elevamos por encima de la cabeza vertemos el chi vertemos a través de todo el cuerpo el interior el chi en el chi tantien es inferior abundant. es abundante. El chi es abundante. Elevamos la bola de chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el Chi, atrae, atrayendo el Chi, vertemos profundamente al interior, el Chi en el tantien inferior es abundante, elevamos el Chi, Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. El chi va a través hacia el tantien inferior. Relajamos. El chi es abundante en el tantien inferior ah, traemos el chi y cubrimos tu chi La mente Reúne chi en el interior, nutriendo de chi, nutriendo el chi, nutriendo el chi. Decimos tres veces, jaola, inspira, jaola, inspiramos, jaola, jaola, muy bien, enviamos buena información a la familia, amigos, a ti misma, a ti mismo. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos de espacio. muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno. Bueno, muchísimas gracias a cada uno por vuestra presencia, por vuestro estar y por vuestra práctica, que paséis un día excelente, ¿eh? Sí. Hola. Hola. <ríe> y Junjoan Linton, Hola. todo es uno, Hola. siempre tener en presente el campo este magnífico de Chikun, que y cómo se fusiona con toda la naturaleza y el universo, y... Estamos en el proceso de abrir cada vez más nuestro corazón y nuestras capacidades van despertando ¿eh? y sabemos que cada pasito, cada descubrimiento, cada estado en el que podemos mantenernos, apoya a toda la evolución de cada uno. Así que nada, muchísimas gracias, que paséis muy muy buen día lunes en este continuum adiós que te vaya muy bien Montserrat, hoy descansas ¿no? hoy descansas, bien adiós